después de tres meses de estar en cada casa Això va a ser una resurrección porque son de vosaltres, porque si no, cas estaría en cada casa y mi hija siempre me hace memoria recorda que has en ir, ir al molí que vas a a la plaça al molí a la reunión con la mi hija más grande digamos. estoy muy contenta de poder sortir. a ver si me llevo los 7 para no hacer tard. y estoy aquí mismo que muy bien a mí eso me llama la ver porque si está la casa es horroroso. Yo lo único que, que puedo decir sobre todo lo que han dicho mis compañeras. Para mí es la experiencia y el cambio que ha habido en mí que no lo esperaba. Porque siento la necesidad de estar con todas y hablar, y sentirla, es fabulosa, me encanta. Estoy encantada de venir aquí, y que lo paso muy bien, porque también estoy sola, sola, sola, de noche y de día, y en fin, que, que me gusta venir un día a la semana, y también lo espero, como... Sí. Sí, sí, reina. Ay, qué triste es estar solos, pero... me no, ca... no, no ¿Quién me lo iba a decir a mí a cruzar el charco y encontrarme con tanta gente maravillosa aquí en la península? Que los canarios cuando cantan parece que come arpiste y yo me parto el arma con las cosas que me dice. Sí. <risa>